Antes de seguir, vamos a hacer una parada para poder dar un salto en el tiempo. Hasta aquí hemos visto filósofos que pertenecen a la filosofía antigua y que poseen en común que El defender un modelo intelectualista del saber, en el cual la razón es la mejor herramienta para combatir la adversidad o la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es la razón la que permite comprender al ser humano cuál es su lugar en el mundo. El orden de la naturaleza, del universo es superior, y no nos queda otro remedio que simplemente seguirlo. De modo que siempre propondrá un modelo de saber y de sabio, de vida feliz, en el que la clave esté en una vida sencilla, la búsqueda de la serenidad, del autodominio y del autocontrol. Este modelo de saber tan intelectualista, en el final del mundo antiguo, fue totalmente comprendido por las capas populares. ¿Por qué? Porque todas las estructuras se desmoronaban. Y ante esa situación tan crítica, ¿qué ocurrió? Pues fue la fe de la religión, en este caso del cristianismo, la que fue capaz de ofrecer un modelo más simple, entendible para todo el mundo, de lo que era una forma de vencer la adversidad con la incertidumbre. ¿Cuál era ese modelo? Pues sufre en el día a día todas las contrariedades. No temas acerca de lo que te ha de ocurrir mañana, aunque mueras, porque si cumples con la ley de Dios, en el más allá tendrás la felicidad eterna. El pensamiento cristiano dominará Occidente durante más de mil años y extenderá su influencia hasta nuestros días, sin embargo hay un hecho fundamental que marca el inicio de la filosofía moderna. La filosofía empieza a reflexionar sobre el sujeto y el papel que posee en el conocimiento humano, descubriendo que aquello que denominamos realidad no es nada más en el fondo que la representación mental que poseemos de la realidad. Al descubrir ese papel fundamental del sujeto en el conocimiento, en la construcción de lo que denominamos realidad, se afianza la creencia en el poder ilimitado de la razón para construir el mundo, incluso para corregirlo. Cosa que vemos en el ideal ilustrado, el optimismo ilustrado, que cree que si suprimimos todo lo que es irracional, podremos resolver todas las contrariedades, todos los problemas de la vida y de la historia humana. Sin embargo, en el mismo siglo XIX, se inicia una crisis de esa razón ilustrada que más claramente levanta acta de ello es Nietzsche, declarando la muerte de Dios. Igual que en la noche observamos el cielo y vemos la luz de estrellas que ya no existen porque hace años luz, que se apagaron, lo mismo ha ocurrido con la idea de Dios, que representa en este caso la creencia en la objetividad de cualquier tipo de valor las bases y los fundamentos sobre los que se había construido toda la cultura occidental, se desmoronan. Y aparece el nihilismo. El nihilismo es la pérdida de toda certidumbre, de toda certeza, el no creer en nada. Y en el siglo XX se suceden las situaciones más terribles que nunca jamás el ser humano hubiera podido ni imaginar. Se suceden las dos guerras mundiales, se producen los campos de concentración... Aparecen los totalitarismos, los fascismos, toda aquella razón y toda aquella ciencia se ponen al servicio de la muerte, de la violencia, de la destrucción. La crisis de valores, el nihilismo, las situaciones terribles de adversidad que se viven es ese contexto en el que aparecen las filosofías que vamos a describir en la serie siguiente de vídeos. Y... Para hacer de nexo o enlace, cogemos un texto de un filósofo contemporáneo de aquí, español, Eugenio Trías, sobre su tratado de la pasión. Los caminos de la vida no están trazados de antemano. No hay zodiaco que pueda determinar a priori el curso de los acontecimientos, ni magia astral ni predestinación divina. El problema del libre albedrío es un falso problema que dibuja como únicas alternativas dos opciones imposibles, libertad y predeterminación. En la búsqueda de una salida a este problema incorrectamente planteado, la filosofía moderna tiende a pagar tributo a la diosa azar, confiándole cuanto no puede explicarse por una libertad que hace del hombre una divinidad en miniatura o por una predestinación que quiere borrar de la faz de la tierra todo rastro de incertidumbre. ¿Es el ser humano un dios en miniatura? ¿Es posible eliminar de la faz de la Tierra todo tipo de incertidumbre? Veremos qué dicen los autores que a continuación iremos comentando.